La imaginación Ya son dos Lo mejor que a mí me pasó Errores Solo fue una transición Pero sí estar hasta ¿Qué que paso No Quiero ver Cómo estás sonriendo tú No lo yo Son cosas de este baúl Tarde más Pero la hice lo you. Por favor No dejes que se acorde Estoy contigo Así La receta que controla esta mente uh, uh, uh. Tú tienes, miren los gusanos, solo simplemente uh, uh, uh. Te voy a presumir hasta que me llegue la muerte uh, uh, uh. Quisiera ser famosa para que lo sepa más gente Tu cuerpo es la receta que controla esta mente Te voy a presumir hasta que me llegue la muerte Vida mía, lo que quiero es estar junto a ti Llega lejos, nunca estancarse por ahí Si me dejas, yo te juro, no te haré sufrir No te para que tú bajes, sino para subir Dime lo que sientes para que no esté perdiendo El tiempo en esta vida que se va corriendo Déjame abrazarte en esos momentos malos Que te, que te sientas protegida y no estés llorando yo sé, quizá no soy el pretendiente que te molesta un rato para estar en tu mente Hubieron una pelea para hacernos más fuerte. Gracias por cabeza dura y seguir subiendo levels Estoy, Estoy contigo. contigo Lo que hice así eh, eh, eh. Uh, uh, uh. Tu cuerpo la receta que controla esta mente Los solo simplemente uh, uh, uh. Te voy a presumir hasta que me llegue la muerte uh, uh, uh. Quisiera ser famoso para que lo sepa más gente Tu cuerpo la receta que controla esta mente Te voy a presumir hasta que me llegue la muerte